25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Durante la pandemia, Ruairi Oleochain construyó un panal de Lego. Al parecer a las abejas les gustó, pues viven dentro más de 30.000 de estas. Esta es la casa más angosta del mundo. Obviamente nadie vive aquí. Se trata de una instalación artística de Irving Worm. Es una experiencia confusa. Los objetos y muebles parecen haber sido comprimidos hasta el límite. Cuando comen, las tortugas marinas ingieren grandes cantidades de agua salada. ¿Cómo se deshacen de ella? Vomitando. Es por esta razón que su boca se ve así. Las espinas actúan como una especie de filtro que deja escapar el agua y atrapa a las medusas y otras presas que come. Este postre que ves ha sido preparado por Jordi Roca usando agua destilada y helio. El agua fue previamente infusionada con especias. Cuando se ancla en el plato, gotea y libera el sabor. Es como comer una nube. En Japón hay patrullas anti Su trabajo es inspeccionar las calles tomando fotos de su estado. Inmediatamente mandan las fotos y la ubicación del bache y un equipo va a darle mantenimiento. Todo en menos de una hora. Este oso polar no está borracho. Hacen esto cuando el hielo es muy delgado. Así evitan que se rompa con su peso. ¿Sabías que 30 millones de cuentas de Facebook pertenecen a personas que ya no están aquí? Se estima que para el año 2070 habrá más cuentas de personas fallecidas que usuarios con vida. Escucha a este pájaro pergolero imitar el sonido que hacen los niños al jugar. Este es solo uno de los cientos de sonidos que puede imitar. Él es Saunders, el perro que brinca más lejos, 11.12 metros. ¿Ya viste su cola? Yo creo que eso le da un impulso extra. Se necesitaron 11 años y más de 500 personas para construir esta ciudad en Minecraft. Tan solo el aeropuerto tomó 2.5 años. Así sonaba la voz de Michael Jackson cuando no la fingía. Con 182 metros de altura, la estatua de la unidad en India es la más alta del mundo. ¿Pero sabías que pronto dejará de serlo? En el 2023 y en el 2026 se inaugurarán estas otras dos estatuas considerablemente más grandes. Este es el estacionamiento para bicicletas más grande del mundo. Está en los Países Bajos y dentro caben 12,500 bicicletas. Puedes perderte aquí dentro. Estas son algunas de las imágenes finalistas de los Premios de Comedia Animal. Habla con la Aleta por Jennifer Hadley. Estoy sonriendo por Alison Buttigieg. El Chango Doctor por Federica Vinci. Y muchas otras más. Puedes verlas todas en el enlace de la descripción el esqueleto de una persona con sobrepeso y el de una persona con un peso promedio. ¡No soy gordo! ¡Soy de huesos grandes! Este restaurante en Praga está ambientado en una estación de trenes. Las bebidas y alimentos viajan sobre un tren directamente hacia tu mesa. ¿Conocías el ascensor de Bailong? Es el ascensor exterior más alto del mundo. Se encuentra sobre la ladera de un enorme acantilado en Wulingyuan, China. Tiene 326 metros de altura. La yaca es la fruta más grande que crece en los árboles. Puede alcanzar un peso de 50 kilogramos. Así se ven dos petabytes de almacenamiento. Un petabyte es equivalente a un millón de gigabytes. Peter Spatina es un músico checo que puede tocar prácticamente cualquier canción con copas de vidrio y agua. En teoría, un cangrejo es una presa fácil para un águila calva, la naturaleza siempre nos sorprende de alguna forma. Eso es todo por hoy. Si quieres escuchar y ver más datos curiosos, aquí te dejamos un video con una compilación de una hora sin pausas.